Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, bueno, eh, me gustaría partir con un, una anécdota. En el tiempo que nosotros coordinamos el, el capítulo en, en Chile, nos enfrentamos a, un, a una serie de eventos interesantes. Obviamente hicimos un montón de actividades de difusión, repartimos como ustedes, me imagino, los que son activistas, eh, eh, entregamos flyers en las calles, eh, repartimos DVDs, hablamos con mucha gente. El tema es que el tema es que eh, cuando empezamos a, a profundizar más en el activismo, nos dimos cuenta de que eh, había un problema grave, que era que la gente que ingresaba, la gente nueva, seguramente a ustedes también les pasó, eh, por lo general no tenían eh, habilidades blandas desarrolladas. Las habilidades blandas, por si no lo saben, son habilidades sociales. ¿ya? Es decir, cómo nosotros nos comunicamos con las personas y llegamos a conectar con ellas. Por lo tanto, eh, empezamos a preguntar, eh, tenemos este problema de, de entregar la información, pero también tenemos este otro problema de que la gente eh, que ingresaba, los nuevos activistas, no cumplían con ciertas habilidades para poder... ...llegar a, a entregar el mensaje y conectar de mejor forma. Entonces sucedía que las personas... ...se bloqueaban al recibir la información... ...sobre todo cuando estamos hablando de temas tan complejos... ...como la economía basada en recursos... ...o, o todo lo que se habla en el movimiento IGAIS. Entonces fue cuando se nos ocurrió una idea... ...que básicamente... ...eran dos guías... ...esto es una idea loca que se nos ocurrió en el capítulo de Chile... ...dos guías para poder... Eh, ...capacitar al activista. La primera guía... ...la primera guía... Espera, tranquilo... ...atrás, por favor... ...ahí... ...la primera guía hablaba sobre un sistema... Eh, ...organizado de información... ...que, que le entregamos al activista para que pudiera consumir... ...de manera cronológica... Eh, todo lo que, ...toda la información disponible de movimiento... ...porque muchos partían, por ejemplo... Eh, ...con la guía del activista... Y, y después les veía las presentaciones de Peter Joseph y era un reo que no tenía mucha sincronía. Y la otra guía, cierto, la guía B, era más que nada una, una guía para poder eh, capacitar al activista nuevo en, en cómo tiene que enfrentar a los diferentes eh, oyentes o diferentes receptores que van a, a recibir el mensaje. Además de presentar... Eh, Diferentes entornos, por ejemplo, es diferente hablarle a una persona en la calle sobre el movimiento PsyCase o la comunidad de San Recursos, a hablarle a una persona en una fiesta. Ya, No sé si les pasa eso a ustedes. A nosotros nos pasó mucho, nosotros ocupamos todos los medios disponibles, todas las circunstancias para poder entregar la información. Entonces, estaba este problema. Sí, Adelante. Y, obviamente, el proyecto no prosperó porque en realidad pensamos de que eran muchas las variables que había que controlar y finalmente decidimos por cancelar el proyecto y, y, y, y darlo de baja, porque además que podíamos ser tildados de, de controladores implementando un proyecto extraño de control mental. Por lo tanto, nos pusimos a pensar. Y un día, yo viendo la televisión, me encontré con la siguiente película. Algunos la, la habrán visto, otros no, pero esta es la, es la película de, de, de Troya, con Brad Pitt. Y resulta que esta historia narra la, la guerra que, de, que tenían los antiguos griegos con los troyanos. Y cuál era, qué tan difícil era poder acceder a esa muralla eh, que tenían en, eh, los, los troyanos. Y estuvieron 10 años combatiendo para poder entrar a la ciudad. Bien. Yo me sentí como un guerrero más, un activista más, tratando de ingresar a esa muralla impenetrable que es básicamente nuestro público objetivo, que son las personas. ¿Cómo, cómo, cómo, podíamos, cómo podíamos ingresar y, y romper la barrera del... De, de estas personas que, que se cierran al recibir información nueva y diferente. Entonces, se me ocurrió, una vez atrás por fin, se nos ocurrió la idea de El Caballo de Troya, que es básicamente lo que cuenta la película, el mito del Caballo de Troya, es decir, eh, lo, los griegos después de intentar e intentar no podían ingresar y hasta que finalmente a Ulises se le ocurrió dejar este caballo en la orilla del, de la playa. Luego ellos se retiraron con, el, con su ejército a una isla cercana y dejaron esto ahí como una especie de ofrenda a los dioses. Posteriormente los troyanos se acercaron y encontraron de que era una especie de regalo y lo ingresaron a la ciudad. Obviamente me imagino que todos más o menos conocen la historia, pero finalmente el, la, las murallas fueron eh, derribadas y los antiguos griegos... Eh, dicen algunos que son aqueos, no se sabe muy bien, pudieron ingresar a la ciudad y finalmente eh, conquistar esa misión que tenían des, desde hace mucho tiempo. Entonces, yo me puse a pensar ¿no sería buena idea hacer lo mismo? Entonces, el arte es un caballo de Troya y aquí encontramos quizás, como activistas del Movimiento Saigas, una pieza interesante, la pieza faltante quizás, para poder ingresar y romper la siguiente, esa muralla tan difícil de penetrar en las personas que no conocen la información, a lo mejor muchos de ustedes no conocen lo que es el movimiento Psygase, por primera vez se enteran, cuando se recibe la información, y uno va profundizando, es muy difícil eh, poder aceptarla eh, de, primera, de primera instancia. Entonces, sí. Entonces, esa podría ser la llave. ¿Podría ser la llave el caballo de Troya? Bien. Finalmente, esto nos lleva a la siguiente encrucijada. ¿Cómo enfrentamos el desafío como activistas? En realidad no estamos proponiendo nada nuevo. Estas cosas las ha ocupado el, el sistema para poder eh, introducir mensajes sin que nosotros lo queramos a través de las películas, la publicidad y un montón de otras herramientas que tienen que ir con el arte también pero en este caso, en el caso del sistema, muchas veces, no siempre, es, tiene un enfoque negativo más bien orientado a lo que es el consumismo y el mercado. Nosotros queremos darle un enfoque diferente. con El arte y su participación en los cambios sociales. Primero, ¿qué es el arte? El término arte... El término arte procede del término eh, del latín ars y este del griego tecne, que significa producción y fabricación material. El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo. Siguiente. En la antigüedad se consideró el arte como la pericia y la habilidad de producción de algo. Y a partir de fines del siglo XV, la habilidad, eh, durante el Renacimiento, por primera vez se hace la distinción entre el artesano y el artista, artesanía y bellas artes. El artesano como un productor de obras, obras múltiples y el artista como un productor de obras únicas y irrepetibles, quedando clasificadas entonces las artes liberales de las actuales bellas artes. Eh, estos son los escultores, los pintores y los arquitectos. Bien. Con la evolución de la tecnología, estas artes se le fueron sumando otras, otras como la fotografía, el cine, eh, la, la literatura. Podríamos decir que el arte ha vivido varios procesos de transformación. Por ejemplo, eh, la mentalidad religiosa, que predominaba aproximadamente en el siglo VII y el siglo XIV, eh, condicionaba el valor de las expresiones artísticas en esta época, eh, básicamente a través de la religión, la cristiandad, el islam, etc. Y aquí es, el arte es una forma de honrar a Dios y en la época contemporánea esto se quiebra dando paso a, a una multiplicidad de movimientos y estilos artísticos diferentes y triunfa el subjetivismo y el individualismo. Ahí podemos apreciar algunas obras de lo que podría ser el arte contemporáneo. Y es así como el arte y ha sido acompañado generalmente por el sentir y el espíritu de la época, reflejando una cierta proporcionalidad o efecto espejo del sentir humano, sea mostrando la devoción religiosa, las injusticias sociales, los conflictos políticos, o simplemente, o la simpleza, perdón, que existe en la tristeza de un desamor. A fin de cuentas es el sentir de un pueblo. Bien. Ahora, ¿es posible que el arte, al igual que nuestros antiguos y modernos dioses, se hayan construido en imagen y semejanza de nuestros miedos, nuestras necesidades, o simplemente lo que podemos controlar, lo que no podemos controlar? Puede ser que los dioses de los primeros humanos civilizados ten, tendrían que ver con la naturaleza, como es el caso del dios griego Poseidón, una atrás una que básicamente eh, tenía que ver con la naturaleza, eh, el dios de los mares y de los terremotos, o el dios egipcio, Seth, dios de la sequía y dios del caos. Luego, con el dominio de la agricultura, el avance de la tecnología y la, y la ciencia, sobre todo la técnica de la agricultura, surge un nuevo problema. Se domina el entorno el entorno, digamos, de la, la naturaleza, pero eh, el problema es el hombre. Entonces, ¿puede ser que el, el humano del futuro, o sea, el, perdón, el, el dios del futuro tenga que ver con algo nuevo, que tenga que ver más bien con la tecnología? Si superamos, si superamos los problemas de la naturaleza, por ejemplo, que era el problema antiguo, en el futuro, ¿qué problemas vamos a tener? ¿Cómo va a tomar la forma de ese nuevo dios? Eso es lo que me pregunto yo. Bien. Ahí tenemos algunos teníamos algunos ejemplos de los dioses como Jesús, Mahoma o Buda, que ejemplifican o representan más bien el, la proyección del, de las necesidades humanas o los miedos proyectados en, lo, en el deseo de algo idílico, algo perfecto. Bien, siguiente. Bien, la, la, la función del arte puede estar dividida en tres, en tres partes, resumidamente, función educativa, comunicativa y función recreativa. La necesidad del arte eh, de educar eh, es algo súper importante. Ahora, me gustaría decir que eh, en este caso no tiene una propiedad intrínseca el, el arte en sí de educar, sino que más bien es un potenciador Un ejemplo de esto puede ser las pinturas rupestres. Estas son las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad. Las pinturas rupestres, en la cuada Altamira, ubicada en España, se encontraron los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. Se calcula que estos grabados tendrían al menos unos 15.000 años de antigüedad. Se dice que estas pinturas rupestres podrían albergar un método de enseñanza eh, para enseñar a los más pequeños los métodos de caza y ...identificar cuáles serían los posibles animales que, eh, que estarían disponibles para, para, la, para la comida, digamos. Lo cierto es que la mayoría de estas manifestaciones artísticas estarían relacionadas con la religión... ...o funciones ritualísticas. Lo que nos conecta con el tema anterior sobre los dioses y las necesidades humanas. Bueno, durante la Edad Media... Las clases dirigentes, como las órdenes religiosas, se encargaban a los, encargaban a los artistas representaciones que ilustraban sus mensajes para adoctrinar el grueso de la población que no sabía leer. Aquí podemos ver una, una representación del arte, eh, muy eh, compenetrada con lo que es la religión. Eh, y, bueno, básicamente esto era para poder educar a las personas eh, y, in, inter, eh, digamos, eh, Meterles, meterles en la idea de la religión sin tener el idioma sino que a través del arte podían comunicarse y ir entregando su sistema de, de valores esto se hizo muy notorio en Latinoamérica en general eh, por ejemplo lo que pasó con, con el sincretismo que era básicamente, el, el básicamente eh, unir Dos culturas diferentes, dos dioses diferentes, mezclarlos para poder hacer una, una, una conexión y luego de a poco ir eh, introduciendo estos nuevos pensamientos. Por lo tanto, cuando hablamos del arte, en el plano educativo, estamos hablando básicamente de mejorar las herramientas que necesitamos para poder defendernos de amenazas externas o simplemente adaptarnos al entorno que nos toca vivir. Lo cierto es que el arte no tiene una función eh, educativa intrínseca, repito, más bien es una herramienta que nos, nos hace, más, hace ver más atractivo la información que se está comunicando. Estoy con... ya, siguiente. Bien. La segunda función es la de comunicar. Los trovadores, por ejemplo, y los juglares durante la Edad Media fueron los grandes protagonistas de la música popular, muchas veces viajando de pueblo en pueblo para contar una historia o algún escándalo de la vida cortesana. Si bien existen diferencias entre ellos, algo que tenían en común era la finalidad de entretener contando un mensaje. Estos mensajes iban desde la vida cortesana, con especial protagonismo en los amoríos o las grandes leyendas heroicas que exaltaban la moral y el honor de los caballeros medievales. También podría. Eh, a ver, tú tú estás ahí. Este mensaje iba desde la vida. Eh, desde lo, de, ah, perdón. Eh, podría decirse que los trabajadores y los jugulares nunca desaparecieron, sino que más bien evolucionaron en su forma de expresar el descontento social. El arte es una bella forma de expresar un mensaje. Y no solo eso, el arte tiene el poder de romper defensas y conectar con las emociones más profundas del ser humano. Y conseguirlo es, es un arte en sí mismo. Bien, es así como en la literatura, por ejemplo, por ejemplo el arte de la expresión verbal, nos encontramos, nos encontramos con obras que han cambiado el mundo en términos sociales. Por ejemplo, acá tenemos eh, algunos importantes ejemplos. Eh, manifiesto comunista... De Karl Marx y Freddie Angels, eh, La riqueza de las naciones, con Adam Smith y Adolf Hitler con Mi lucha. Son tres textos que puse de ejemplo como para ejemplificar lo que puede lograr un, un texto, digamos. Eh, después, luego tenemos, en el caso de, de la revolución feminista, más adelante, por favor, tenemos el segundo sexo de Simone de Beauvoir y tenemos también alguien que quizás no se conoce mucho, pero es una persona que fue la primera que habló del feminismo, Mary Wood Stonecraft, de, en 1979, 72, perdón, ya hablaba de los derechos de la mujer a través de un libro que se llamaba La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ella es inglesa. Era. Bueno, se murió. Eh, los nuevos tiempos traerán consigo nuevas representaciones del sentir humano y creemos nosotros que podrían eh, transformarse... Nuevos textos, nuevos bestsellers, por decirlo de alguna forma. Y podrían generar en el futuro, cuando se dé el momento perfecto, el momento preciso, generar una revolución importante y un cambio de conciencia. Quizás no es el momento todavía, pero, pero la cosa va para allá. Sin embargo, pareciera ser que los cambios que necesitamos... En los cambios profundos van muy lento, avanzan muy lentos. Creemos que se puede hacer algo más. ¿Existe algo que nos está atando el piso? ¿Algo que no nos deja avanzar en el activismo? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eh, no basta solo con marchar un par de veces al año, sino que hay que hacer algo más. El mundo de hoy es un mundo acelerado y de sobreestímulos. Se ha perdido la capacidad de contemplar y de perseverar. Pero ¿cuál es la causa de esta sobreestimulación? ¿Por qué cada vez estamos más distraídos, cada vez es más intenso todo? Bueno, Krishna eh, Krishnamurti eh, dijo, eh, lo dijo de manera muy simple. No es un signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Por último, no tenemos la necesidad de entretener. La necesidad de entretener tiene un papel importante en la sociedad que también le hace a la sociedad la entretención. ¿Es realmente necesaria? ¿Es el elemento que contribuye a, so a mejorar la sociedad? Los, an los antiguos, eh, los antiguos eh, veían en la naturaleza una manifestación de lo divino. El deseo de imitarle era visto como una manera de conectar con los dioses. Ese fue el origen de la danza. Dicen que los temanos del mundo agregaron a la danza el tambor para marcar el pulso del planeta. En, en muchos casos el tambor chamánico cumplía eh, un rol eh, especial para conectar con dicen con eh, el entorno con la naturaleza, pero también cumplía un rol un rol digamos medicinal. Muchas de estas esto lo voy a resumir muchas de estas eh, técnicas medicinales más bien tradicionales son vistas con malos ojos por las personas de pensamiento eh, analítico-científico más, más duro. Pero en instancias donde la medicina no puede llegar a lugares de eh, escasos recursos, es la única forma que ellos tienen para poder eh, sentirse un poco mejor. ¿Ya? Entonces, esto no hay que verlo con tan malos ojos, eh, sino que hay que ponerse en el contexto de la situación. Convengamos de que el estrés es el mal del siglo XXI. Eh, nosotros, eh, como ciudadanos normales, por lo general no recurrimos a un chamán. Obviamente que no, sino que lo hacemos más bien con psicólogos o psiquiatras, pero también esta es la última opción. ¿Qué tenemos disponible para poder combatir el estrés? Básicamente, los libros, las películas, las series de televisión. Eso es lo que tenemos al alcance de la, de la mano y es lo que más consumimos para poder relajarnos. Bien. <coughs> Entonces, eh, bueno, el, el problema de esto es básicamente que hay una sobreestimulación una sobre de, lo, de los medios de, de televisión en general, del cine, bueno, las series de televisión, Netflix, y finalmente terminamos con dándose vuelta a la tortilla eh, en el sentido del de verdadero rol que debería cumplir el arte, que es las, eh, una, una condición terapéutica, desestresarnos, de y pasa al otro lado, en una función negativa, de atarnos a los medios de comunicación y con esto se crea una masa de consumidores y de eh, gente sumisa que no, realmente no tiene pensamiento crítico y no puede seguir más adelante. Bueno, ahí, ahí. bueno a, esto, a esto yo le llamo la rueda del ratón. ¿ya? Es decir, esto, esto es lo que vemos aquí, es el sistema de, de organización o el sistema que, que, que la mayoría de las personas vivimos en el, en el, en el día a día, digamos. La, la siguiente... Bueno, aquí podemos ver, en Chile, por ejemplo, nosotros, la mayoría, se levanta a las 6 de la mañana, al trabajo a las 8, jornada laboral a 7, después una hora más o menos de viaje, y se llega eh, al hogar a las 8, se come a las 9, se atienden asuntos personales a las 10, finalmente un programa de televisión que esté a la orden del día, y claro, sexo, un humor barato, eh, mucha publicidad, en fin y luego se repite el ciclo. ¿Cómo podemos salir entonces de esta rueda de ratón? Aquí, la única forma es básicamente, desde mi punto de vista, siendo impactante en el mensaje. Perdón la, la imagen grotesca que se presenta ahí, pero eh, en el fondo eso es lo que, lo, lo que quiero de, eh, expresar. A veces no basta solo con difundir la información de manera sencilla, sino que hay que ser un poco más impactante. ¿La siguiente? Y por otro lado, ¿cómo unimos el arte con la información, o con la ciencia, para poder entregar un mensaje potente y contribuir eh, en, en, en entregar esta función terapéutica, pero también con algo de contenido. Siguiente. Bueno, ahora una, algunas referencias históricas de lo que es... Eh, vamos a pasar muy rápido. Siguiente. Por ejemplo, acá estos son nuestros verdaderos caballos de Troya. ¿ya? El, el arte, por ejemplo, el arte urbano. Aquí se intenta concientizar a, a la población mediante estos murales. Eh, hay diferentes temas. Por ejemplo, en Chile, creo que acá compartimos el tema de los mapuches. Eh, hay un montón de, de luchas. Está ahora el tema de la revolución feminista. Siguiente. Está el caso de Banksy, si, que es un artista, un, un, un artista urbano, que se hizo famoso hace poquito por eh, eh, eh, subastar una de sus obras de arte que se autodestruía. No sé si la vieron. Bueno, siguiente. En la música tenemos grandes referentes como John Lennon, eh, eh, Bob Dylan, bueno Bob Marley, eh, Leon Gieco. Tenemos también a eh, bueno, Pink Floyd con The Wall, cierto, un disco importante. Sigamos, gracias. Violeta Parra. Eh, en la fotografía, acá tenemos también un medio de arte muy importante, interesante. Siguiente. Acá podemos ver cómo un, un general, digamos, de vietcom eh, ejecuta a una persona. que Esta persona era, del, digamos, de la izquierda de, de Vietnam. Estaba luchando por sus derechos. Algo parecido a lo que está pasando en Venezuela. Y, y él, esa persona, había matado 34 personas del bando opositor. Y ahí, en ese momento, lo capturan y, y lo, le pegan el tiro. Eso fue, fue grabado. Siguiente. Esta imagen fue tomada por Kevin Carter, eh, fue polémica porque la persona que la tomó abandonó el lugar y fue criticado por eso, esta, esta, ganó el, eh, un, un premio esta foto pero posteriormente el, foto, el fotógrafo se suicidó diferentes tenemos libros, grandes libros, eh, documentales eh, acá tenemos un ejemplo de Adolf Huxley con El mundo feliz que explica una dictadura, ¿cierto? lo mejor que el dinero no puede comprar este libro, Looking Forward, de Kenneth Case con Jack Fresco se los recomiendo, no sé si lo conocen eh, y películas, sigamos más adelante. Matrix, bueno, todo, para qué para explicar eso. Ahora la, la, la pregunta es, los videojuegos. ¿Qué tanto pueden influir en la sociedad? Eh, ya. Bueno, la pregunta que nos hacemos después de todo esta, este gran viaje es qué pasa con los videojuegos, si los videojuegos son arte o no son arte. Eh, bueno, el, hay una gran controversia respecto al tema de los videojuegos. Hay muchos críticos que dicen que solamente aspira a ser... ...arte como un medio audiovisual... ...pero que no es eh, no llega a la altura, por ejemplo... ...como una estatua de Miguel Ángelo... ...o como una obra poética... ...se escucha ...como una obra poética... Eh, ...pero bien... ...el tema es que... ...sí... ...siguiente... Eh, ...pero el tema a lo que queremos ir... ...con, con todo esto en realidad... <coughs> eh, ...cierto, atribuyéndonos a lo que es el movimiento es decir que un videojuego puede, digamos, tener un rol de concienciador, eh, puede, eh, digamos, in, eh, entregar un mensaje a través de un juego, ¿cierto? Y bueno, acá hay algunos ejemplos como eh, This War of Mine, un juego que, eh, digamos, eh, se basa en la guerra de Warsaw, eh, la capital de Bosnia, y básicamente acá va explicando poco a poco lo que sufren las personas en esos estados de guerra. Eh, cuáles son las, situ las situaciones que tienen que, que pasar, ¿cierto? Eh, los medicamentos que tienen que encontrar eh, eh, digamos la ayuda que se requiere, encontrar objetos, materiales y es un juego que, digamos, eh, se juega con varios personajes al mismo tiempo no solamente un puro personaje que, que, tú, lo, que tú vas manejándolo y te mueves y, y vas recorriendo la, la etapa, sino que son varias personas al mismo tiempo y tú puedes ir viendo, digamos eh, la historia de cada participante, entonces eso te hace ver las diferentes problemáticas que pueden tener cada persona, cada individuo. Eh, luego, bueno, acá tenemos otro juego que está basado en hechos reales, <coughs> se llama, espérate, para atrás, eh, para atrás eh, Lilia y las sombras de la guerra, un juego basado en hechos reales de una familia eh, que sufre la guerra en Gaza, y eh, va mostrando un poco el sufrimiento que, va, que tienen estas esta familias, eh, la gente que se va muriendo, la gente que va conociendo, y va narrando una historia bastante potente, digamos, eh, que al fin y al cabo nos hace preguntarnos eh, en qué mundo estamos, por qué ocurren estas cosas, y en el fondo genera una reflexión profunda de lo que ocurre en otras partes. Eh, siguiente, por Bueno... Eh... Bueno, ¿por qué nosotros, eh, digamos, eh, queremos hacer un videojuego y no otro medio? O sea, podríamos haber elegido un, un documental, una película, eh, un libro, por ejemplo. Y la sencilla respuesta es que <coughs> entre tanto investigar y analizar todo esto, nos dimos cuenta de que eh, la diferencia que tienen los videojuegos de un libro o, o de una, un documental es que simplemente, eh, por ejemplo, en un libro... Eh, Tú puedes aprender muchas cosas y ser muy creativo, pero no estás eh, siendo, eh, digamos, eh, protagonista dentro de esta historia, Si no quieres más bien una especie de espectador que ve y, y, y vivencia esta, esta, esta, esta historia, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, nosotros, nuestro caballo de troya, en el fondo es esto, justamente. Es cómo con un videojuego poder entregar un mensaje concienciador que pueda cambiar a las personas pero de una manera lúdica, o sea, de una manera que en el fondo eh, no sea agresiva y que no vaya a chocar con tu sistema de valores, porque en el fondo, bueno, con Fernando nos pasaba mucho eso, de que allá en Chile eh, nosotros parecíamos un poco evangelistas, porque eh, tratamos de nosotros inculcar nuestro pensar, nuestra forma de, de querer cambiar este planeta, pero bueno, ahí tú chocas con los valores de otras personas, o sea, chocas con, no sé, puede ser que uno sea creyente, otro no, etcétera, etcétera. Entonces, nos dimos cuenta de que una forma más amable de poder entregar un mensaje es jugando, entreteniéndose, es eh, disfrutar la vida, eh, pero de una manera sutil, no siendo agresivo con el mensaje ni chocando con los valores de las personas. Bueno, y ahora eh, vamos a dejarlos con un pequeño video de lo que estamos trabajando nosotros. It's Makes me feel tiny. It looks so lonely. It's a bit like me. Maybe that's why since I was little, it's intrigued me so much. Even in all that apparent solitude, cold and distant, they inhabit millions of galaxies It is absurd to think there is no other planet similar to this one with complex beings like us. Right now, I am investigating a particular planet. Recent discoveries reveal that it could harbor intelligent life even more advanced than ours. I imagine they have already overcome wars poverty and suffering in general but have they managed to travel to other planets if so will they have visited ours i want to believe they have if only there was a way to communicate with them i just have to arm myself with courage Wait, what am I saying? Why would they be interested in knowing about me? I'm not very special, nor very important. I must stop fantasizing. Anyway, here I have everything I need. But why does this strange feeling persist? And these recurring dreams? Do they have any meaning?